La te viene, ¿Cómo ¿Alguien delantero donde el viene, ¿Cómo? Ya quiero no, bueno, Estoy aplastando la mochila, weón. Whoa! está ahí, hermano? Me ya clásico, ya Si llego temprano no soy yo. No te escuché, güey. pelado no. Dominando ruda hasta perro. ¡Ay, ay, de ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Oh hermano, me hice cagar la rodilla ahí, Paco te fue un dijo, no, no se puede, esto estacionar Bikers, espero que estén bien Yo estoy bien, yo estoy la raja Y el día de hoy ya es 14 de septiembre y ya estamos acá en el Parque Bustamante Junto a los noobs y junto a todo el resto de los motoqueros Que están acá para que digamos No al hilo curado el día de hoy En la marcha que está organizando Ría Trova en, en conjunto con Imperio Medina, así que eso pues chicos Espero que les guste, espero que hayan venido Así que eso pues cabros Nos vemos en la marcha el día de hoy y eso Hola chicos, estamos en Parque Bustamante Junto a Pelado Noob y sus noob bikers eh, estamos en la marcha del hilo curado Bueno, es la tercera marcha que ya realizamos eh, Como decimos todos los años No estamos en contra de nuestras tradiciones Solamente estamos en contra de este hilo ilegal Que es muy peligroso Tanto para los motociclistas, niños Y para toda la gente Así que muchachos, apoyen la marcha Gracias a Noob Biker y a Pelado Nub Porque ha estado todos los años con nosotros Y nada, pues digan no al hilo curado eh, en este momento ya estamos todos reunidos y en eh, unos minutos más se van a dar las instrucciones para empezar a ordenar la caravana Nos encontramos en el Parque Bustamante a un costado de la Torre Telefónica y personalmente como Imperio Medina oficial de la marcha eh, estamos contentos por participar por segundo año consecutivo en esta tercera versión de la marcha y puta, felices por eh, participar en esta causa Creemos que de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de defender las tradiciones chilenas, pero eh, también teniendo en cuenta el respeto por los demás y en el caso del hilo curado no hay respeto por nada, ni por los niños, ni por los motociclistas, ni por nadie. Así que no al hilo curado y vamos por una marcha más. Esta, Como nos moto, no sientan motos, Más menos. <muchas> Chicos, oye, muchísimas gracias por la presentación, no era necesario mencionarlo porque hoy día la causa es una sola a la que nos une. Gracias por la invitación, Ricardo, y queríamos contribuir a un espacio dentro de las redes sociales para poder difundir este tremendo y humano movimiento que no queremos más motociclistas heridos ni menos muertos. Y esto no solamente es motociclismo, es para el biker, es para el peador, es para la chica que va caminando con los patines, cakes, lo que sea. Así que ahora amigos, queremos hacer lo siguiente. Gracias a mi secretaria, a mi preciosa hija que me acompaña también. Estamos todos juntos porque vamos a hacer en forma coreada. No a habido curado. Y hoy día estamos con los amigos. Ahí. Imperio Medina. Y el hermano Chile. Y también acá, hoy día el movimiento que nos une. Todo Chile escucha este tremendo grito, es un llamado de auxilio, por favor. Así que vamos a ir todos juntos, ¡Di! ¡No, no. hay ni un jurado! ¡Otra vez! ¡Di! ¡No hay ni un jurado! ¡Viva Chino Mierda! ¡Viva! ¡Qué ¡Viva ¡Te las motos! Y acá estamos cabros, terminamos ya la marcha el día de hoy Estamos en la Plaza Exposición, si mal no me acuerdo Así que visión cumplida, gracias a Ria Troa, gracias a Imperio Medina que fueron las personas que estuvieron acá organizando todo, gracias también a Hidrocarbono que estuvo ahí con algunos regalitos, gracias a todos los New bikers, gracias a todos los modelos que participaron y gracias en especial a todas las personas que hoy día me saludaron, se acercaron, nos sacamos a fotito, gracias cabros por el apoyo, así que como dijeron adelante, Así como lo hemos hablado ya desde hace mucho rato, Dino, no al hilo curado, hermano. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao, chao.